Hola y bienvenidos a Resolviendo Problemas en un Minuto. Hoy, Ecuaciones Cuadráticas. En este problema nos piden determinar la ecuación cuyas raíces son menos 1 menos 3. Para ello, podemos recurrir al teorema que nos dice que un polinomio de grado n tiene por lo menos n soluciones y que se puede escribir de la siguiente forma. x menos la primera solución por x menos la segunda solución igual a 0. Luego de esto, aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos la expresión de la siguiente forma. x por x, x por menos 3, 1 por x y 1 por menos 3. Simplificando la expresión, obtenemos x cuadrado menos 3x más x menos 3 igual a 0. Y ya estamos mucho más cerca de obtener el resultado final. Lo que falta es simplemente sumar o restar los términos semejantes. En este caso, menos 3x más x. Por último, podemos decir que la ecuación cuyas raíces son menos 1 y 3 viene dada por x cuadrado menos 2 menos 3 igual a 0. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.